¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenidos una semana más a Los Intocables, lunes 8 de mayo de 2023. Estamos apenas ya a 72 horas del arranque oficial, extraoficial, llevamos ya semanas, meses, aburridos y aburriéndolos a, tu, a todos ustedes de esta campaña electoral. Ya estamos metidos de hoz y coz en el mercado persa. Quizás la novedad es ver de qué forma tan descarada se copian en sus promesas, la mayor parte de las cuales, como creo que prácticamente todos mundo sabe serán irrealizables o incumplibles o incumplidas, táchese lo que no proceda unos partidos y otros. Ha sido muy divertido este fin de semana ver proponer al figura pues, una línea de avales eh, de un 20% para que no se diga que se quedan eh, por detrás de la promesa que ya hizo hace semanas Alberto Núñez, Fijo, el líder del Partido Popular a la hora de, de garantizar mediante créditos ICO o algunas otras fórmulas financieras pues, el acceso a la vivienda a todos esos jóvenes es que no pueden emanciparse porque gracias a sus políticas a medio camino entre bolivarianas y peronistas es absolutamente ya imposible acceder no ya a una vivienda pública, que no existen. Todas estas promesas siguen insistiendo en ello, de crear viviendas públicas. Son eh, sencillamente mentiras, son los padres, eh. son como los, como los reyes magos. No, no, no existen ¿no? viviendas de alquiler, ya digo que con esas políticas eh, peronistas y bolivarianas, pues exactamente igual más divertido es lo del interrail. El interrail miren ustedes para los que ya tengan una, una edad eh, de todos cuanto nos vean incluso mayor o superior a la mía el interrail es una cosa que cuando yo tenía 18 años ya lo digo con todos los respetos eh, a la gente con la que yo me movía que tenía mi edad no resultaba caspa o sea, algo de un rollo del pasado, ¿no? Bueno, ahora pues no sé si es que se ha vuelto a poner de moda o algún tiktokero o alguna influencer o influencer de estos pues lo ha vuelto a poner de moda y entonces pues se lo van a regalar a los, a los jóvenes porque sin duda esto es lo que más preocupa a los jóvenes, el rollo este del interrail ya de conseguir un empleo digno, de conseguir rebajar esa cota del 30% de paro juvenil y subiendo que tenemos en España, de conseguirles empleos de calidad, digo, de evitar nuestra fuga de talentos y de cerebros a otros países, más al norte de Europa normalmente países anglosajones, donde se les valore en lo que valen y en lo que saben, pues de eso hablamos otro día. Esto es lo que les preocupa no solamente a los gobernantes socialcomunistas, sino bueno, pues a, a buena parte de, de la oposición. Eh, me detendré particularmente porque hoy ha estado Javier Ortega Smith en un desayuno esta mañana de los que organiza el bueno de José Luis Rodríguez en Forum Europa y ha desgranado, pues un montón de ideas que también vertebran el programa electoral de Vox. Si me queda tiempo, que me quedará por lo menos unos minutos, les hablaré de ese acuerdo que a pesar del gobierno, a pesar de la presidenta en funciones, de la copresidenta Yolanda Díaz, el figura últimamente como está desaparecido siempre y casi mejor, ¿eh? cuanto menos enrede mejor, pues eh, digo que a pesar de el, los enredos y la intervención permanente de Yolanda Díaz y de todo el equipo económico gubernamental, empresario y eh, sindicatos, los sindicatos que no representan a nadie, han llegado a un acuerdo y los que están de manos y con toda la razón son los funcionarios, los señores de la función pública que dicen, coño, a los del sector privado les van a subir una media de un 4, un 4,5% y a nosotros que nos vayan, no se puede hacer peor y mucho menos por parte de un gobierno que alardea de escudo social, de ser el gobierno de la gente, etcétera, etcétera. El día 16 de mayo, vuelvo a recordar por enésima vez, sigue adelante esa huelga convocada por jueces y fiscales, con un aditamento que la va a hacer todavía más enconada y más divertida para los que deseamos que este gobierno de inútiles y de sectarios políticos, políticos, no es un insulto ni es una valoración personal de este gobierno de ineptos políticos, se termine de hundir y de descomponer de una puñetera vez antes de descomponer a España. Recuerdan que le subieron un aumento lineal de entre 430-450 euros al mes, a los que ahora estos nuevos no, gustos de esta mañana, ahora hay siglas para todos, creo que se llaman LAG, los LAG, los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, ahora que no les va a quedar más remedio que tragar porque tienen muchas cuitas pendientes en los juzgados, porque estos señores son muy importantes, a la hora de constituir las juntas electorales eh, provinciales y la Junta Electoral Central, les tendrán que subir el sueldo en lo que digan, pues ahora han salido los letrados estos de hace unas horas y han dicho, ¡Ah, coño, ¿que les van a equiparar a nosotros, a los jueces y a los fiscales? Pues ahora queremos más y vamos a volver a la huelga. Pilar. Lola y lo yo, no lo puedes estar haciendo peor. Vuelvo a repetir lo he dicho alguna vez, mucho más en la mesa de periodista digital, pero también aquí en alguna ocasión mira que me decían que eras buena gente, que en fin, venías que eres magistrada ya un respeto, un nivel que venías, además con la voluntad de, de mejorar en cierta medida la situación de la justicia, pues hija mía de mi vida y vida de mi corazón, no sé si porque realmente en, cuando has pasado de la sombra al sol te ha dado tanto que te has derretido o que estás rodeada de una playa de asesores inútiles, políticos, no puedes estar haciéndolo peor. Si me queda tiempo les hablaré también siquiera los 10 últimos 15 minutos de algo muy importante que tiene que ver con Chile los resultados electorales bueno, pues que pueden podrían, pueden devolver a ese país a la senda de la modernidad volver a convertir a Chile en lo que Chile fue durante décadas. El país más europeo y más desarrollado y económicamente más pujante mucho más que otros a un nivel, como digo, de la mayor parte de países de nuestro entorno, de países europeos, de países occidentales y que en los últimos años ha sido arrasado por el neomarxismo y el neocomunismo más mugroso, más miserable y más empobrecedor. Saludo ya a mis invitados, entre derecha e izquierda, don Javier Galo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por repetir. Igualmente, encantado. Pensaba que desde la experiencia de hace un par de viernes... Yo pensaba que tú no me ibas a invitar a mí. No, no, yo, yo aquí no soy nadie, yo aquí soy un medio presentador, lo digo siempre, las mesas me las dan hechas, pero me las... Las dan muy a mi gusto, normalmente, por lo menos en los últimos meses, y estoy muy orgulloso de todos los contertulios Qué que bueno. se sientan desde hace unos meses en esta mesa. Alicia Rubio, le digo Buenas. lo mismo, no me canso, como decía un buen amigo mío andaluz, no me canso de saludarla y de agradecerle que esté aquí. Encantada de estar aquí un día más. O sea. Un día más. Fernando Martínez del Mau, una semana más, Pico y Pala. Un lujo estar con ellos, es de, ver, de verdad, y con, y contigo. No, con hombre, y un lujo estar contigo, como además vamos a hablar una vez más de la situación del carajal de la justicia, pues me da siempre mucha tranquilidad las cosas como son, y lo digo siempre, tener a un sabio y a un gran jurista como es Fernando Martínez de maule Le recuerdo rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT de nuestro canal de YouTube. Tienen varias direcciones de internet, www.distrito.tv.es, www.eldistrito.es tienen también o pueden seguir distrito a través de las distintas redes sociales, un canal en Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, también un, un número de WhatsApp, 669 728 673, con el texto quiero información, lo envían, y allí alguien pues les mantendrá al corriente de toda la programación de esta cadena, también pueden descargarse distintas aplicaciones con todos eh, compatibles, con todos los sistemas operativos, y si nos ven desde los Estados Unidos, utilizando la plataforma roku le recuerdo también que las arrugas superficiales la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina c una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de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 Eh, si te parece, Fernando, antes de abrir turno de, de debate, vamos a escuchar dos totalitos que tenemos por ahí a mano. De Borja Semper, de los dos que teníamos seleccionados, ponedme el corto, que dura alrededor de un minuto diez segundos, donde critica bueno, pues todo este mercadeo y este mercado persa y también bueno, pues la, la copia a la que están siendo sometidos por parte de un gobierno ya eh, bueno, pues eh, muerto políticamente y sin ideas. Primero Borja Semper, después. Escucharemos también a Rocío Monasterio y abrimos debate. ¿Cree el presidente Sánchez que los problemas que tienen los jóvenes en España se pueden solucionar con bonos culturales y vacaciones pagadas por Europa? Nosotros creemos que no, que los problemas son mucho más serios y son de más envergadura. ¿Cree que el presidente Sánchez, que los problemas de los jóvenes españoles en educación, afectados por la inflación y por la vivienda ¿se pueden solucionar a golpe de mítin y anuncios electorales? Nosotros estamos convencidos que no. Por lo tanto, a pesar de cierto bochorno que provoca... Esta incesante, este incesante bazar en el que se, ha convertido, se han convertido los mítines del presidente Sánchez como previa también al Consejo de Ministros, que merecería un análisis aparte también de esta dinámica política novedosa, otra de las innovaciones de Sánchez es anunciarnos en mítines del Partido Socialista lo que se va a aprobar en los consejos de ministros, también creemos que a diferencia de lo que cree el presidente Sánchez, los jóvenes españoles no son comprables con billetes de vacaciones por Europa. Otro de los temas que hemos bueno, hasta ahí estaba bien. Vamos a escuchar a Rocío Monasterio, que repartía esta ballera después. Eh, dentro de un rato escucharemos también una o, o dos eh, propuestas de Javier Ortega Smith, que, como os he dicho, ha protagonizado hoy un desayuno que ha sido francamente interesante. Escuchamos primero a Rocío Monasterio, candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que repartía estopa por igual y, bueno, pues daba eh, su impresión y lo que a ella le parecía acerca tanto de la problemática de la vivienda como también. Bien, bueno pues de, del no gobierno que está haciendo el mm, gobierno de ineptos que soportamos en torno a, a todo lo que tiene que ver con los jóvenes. Buenos días Hoy volvemos a estar en, bueno, pues en una zona de Madrid que está reclamando eh, un centro de salud. no Estamos en Parla Este donde llevan 14 años esperando un centro de salud. Es increíble que, que en Madrid hemos sido capaces de construir el Cendal en tres meses, el Hospital Cendal y tenemos un montón de centros de salud que llevamos años y años y años los vecinos reclamándolos, ¿no? Yo creo que es fundamental. Bueno, era concretamente el total, eh, luego sí, escucharemos a Javier Ortega Smith hablar de vivienda, hablar de ocupas y hablar de algunas otras cuestiones altamente interesantes. Eh, el total de Rocío Monasterio tenía que ver con su campaña pura y dura en municipios muy importantes de la Comunidad de Madrid, como Parla, donde bueno pues ya, ya habéis escuchado su valoración negativa acerca de lo que se ha hecho en los últimos cuatro años. Después, como os digo, escucharemos eh, ideas y eh, algunas propuestas de Javier Ortega Smith y también alguna más del Partido Popular. Fernando Martínez de empiece por donde quiera. Bueno, pues no puedo empezar nada más que metiéndome con la izquierda, como siempre, ¿no? Porque Hace la izquierda usted, ¿no? entera, entera. Desde, desde la moderadita a la, a la más ultra. Violenta. A mí me parecen todos ya extremos, fíjese sí, lo que le digo. Sí, porque puestos a mirar eh, tanto... Igual que, que nosotros protege, les para... parecemos fachas a todos, liberales, conservadores, gentuza, caverna, fachas, pues a mí ellos me parecen todos lo mismo, los del 36. Cuando les oyes además, sobre todo, y empiezas a ver los programas, ya vimos los programas de la izquierda cuando fueron las elecciones en Madrid, que no eran más que impuestos, impuestos, impuestos, impuestos uh -huh. a todo, absolutamente a todo, cuando lo que había que hacer era reconstruir, reconstruir un país.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 Javier, le pregunto al experto en comunicación política y en mercadotecnia y al asesor, duda que yo tengo, duda razonable... Este asunto de comprar votos, que es muy peronista, bueno, muy peronista, cuando Argentina todavía no era ni la sombra de lo, que, bueno, de lo que fue y de lo que dejó de ser, había aquí, creo que lo he contado a veces, bueno, el, el caciquismo de finales del siglo XIX y la restauración, esto ya pues, pues era, era muy corriente. Siempre recomiendo, por ejemplo, leer el libro de, de la bandeira, uno de los, no está descatalogado, España antes del odio, el, a través de la biografía de José Calvo Sotelo, no confundir, muros del Soviet, de Baranda con otros calvos Sotelo. José Calvo Sotelo, no líder de la oposición, como dicen algunos historiadores desinformados... ...sino el líder de eh, un partido monárquico, porque el líder de la oposición... ...en función del número de escaños era José María Gil Robles, pero es verdad... ...que era un destacado y brillantísimo orador parlamentario y tal. ¿no? Fueron a buscar a Gil Robles para asesinarle y como no estaba en casa... a ...la una de la mañana fueron a casa de José Calvo Sotelo y lo mataron. Bueno, ¿a dónde me voy? A los inicios políticos de José... Calvo Sotelo en la primera década y media del siglo XX, sus primeros pasos, él opta un acta de diputado en Pontevedra y se da cuenta de que aquello, bueno pues aquello era que llegaba al cacique puerta por puerta al galleguito o al andaluz o al extremeño igual le daba un billete de los reales que fueran o lo que costara entonces el, el invento y tal y bien o el pollo antequerano Romero Robledo que era uno de los máximos colaboradores del, del conde de Romanones si no recuerdo mal, que iba, tocaba puerta por puerta y les daba 50 de Bellón, lo llamaban el pollo antequerano, pues eso, porque compraba votos directamente. Esto en siglo y medio no ha variado nada. Y luego esto pues es, ha estado muy en boga en Argentina durante décadas. Yo he escuchado a argentinos y a expertos no argentinos decir, esto de la compra de votos funciona manontropo, porque la gente pilla la pasta y luego vota lo que le da la gana. Esta es la pregunta que te hago, Javier. O, Comprando, tú imagínate, llegan a tu casa, te ofrecen Don Javier, 100 euros, pero tiene usted que votar al partido X. ¿Y tú vas y votas al partido X? Depende. Como tus preguntas siempre son muy profundas No, no, pero muy abiertas sí. para que ustedes... Sí, sí, sí, está claro, depende de muchas cosas. En, en Everdeen, un pueblo como pequeño, quieran el argumento. en un pueblo pequeño sí. Porque en un conoce. pueblo pequeño te van a tocar la puerta y te van a acompañar. Se conoce a la gente y te acompañan al colegio. y te acompañan y están pendientes de que cojas el sobrecito que es. Oh, es y es así, entonces en las ciudades grandes ya no tanto. Uh -huh. Obviamente que el... A ver, yo le voy a decir algo a la gente, <ríe> es que esto da para mucho.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 Vamos a seguir con esto. Siempre recuerdo lo mismo eh, y lo digo con todo el respeto porque esto se puede decir y es una opción. No votar y yo no estoy instando ni animando a nadie. Sí, otro sí digo, no votar también es una opción. Un instante de publicidad y volvemos.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 exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al bar sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, decía Fernando Martínez de Almau en su primera intervención que la izquierda al final, bueno, es ruina, es hambre, es miseria, y añado yo, y es muerte, y es asesinato político, y es un montón de cosas más. Sí, la izquierda, eso es la izquierda. Y la izquierda también es mmm, esa suerte de, no de ideología, de pseudo-ideología, acaudillada por, mmm, bueno, pues lo que el bueno de don Javier Galue denomina no partidos políticos, sino empresas o conglomerados de intereses u otras cosas que, se dedican también a hacer propuestas absolutamente estúpidas que nos iban a llevar que es lo que les gusta a ellos, es lo que les pone pues a la miseria como en Venezuela, como en Cuba o como en los eh, países de la órbita de la extinta Unión Soviética. ¿Cuál es la última parida que se les ha ocurrido? Sí, la última imbecilidad que se les ha ocurrido a los tipos estos que van demorados los de Podemos ¡Wow! Supermercado público, eh, para que nos den los vales. La cartilla de racionamiento Echeminga Echeminga te llama Federico, ¿eh? yo no, pero me parece afortunado el nombre. Echeminga, ¿qué queréis? ¿Volver a la posguerra al año 42, al año 43, al año 44? ¿eh? Cuando una guerra civil arrasó España y el malvado dictador repartía cartillas de racionamiento. Aquí o después, de, sobre todo, de la Segunda Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto es lo que proponéis? ¿Y vosotros sois la vanguardia? Vosotros sois lo que yo os diga. Vamos a escuchar a Pablo Echenique. Es lo que dicen siempre de las propuestas de, de Podemos. Yo recuerdo cuando propusimos eh, el tope al gas, cuando propusimos recortar los beneficios caídos del cielo de, de las eléctricas. A mí la ministra Rivera, con la que tengo buena relación, me llamó de mago. Me llamó demagogo. Primero dicen que, que nuestras propuestas son bolivarianas, Luego dicen que son utópicas, luego dicen que son ilegales, luego dicen que la Comisión Europea no nos deja hacerlas y al final se acaban abriendo paso porque son de sentido común. Dos cosas, echevica una con carácter previo, has dicho no sé qué de tocar el gas, te recomiendo que si tocas el gas no te lleves luego la mano a la nariz porque te vas a llevar un susto de puñetera madre, lo digo porque como vosotros la, un nivel mínimo de alfabetización no siempre hay que suponerlo por si se te ocurre o alguno de tus, de tus votantes, vosotros que os reíis tanto de Trump cuando dijo aquello de beber lejía o no sé qué historias, bueno pues si tocáis el gas, que veo que seguís en el tema, luego lavaros bien las manitas, no os las llevéis a, a la nariz, ni para eso ni para. ni para otras cosas. Bueno eh, dice eh, califica nuestras propuestas de ilegales, de tal. No, vuestras propuestas directamente son estupideces se me ha dicho que suavice mi lenguaje en esta mesa porque si no diría que gilip... uy, perdón, lo he dicho, que gilipolleces esta mañana creo que te contestaba la portavoz del Partido Socialista Obrero Ex Español eh, bueno, pues no sé si desde la mesa del Consejo de Ministros no, gracias a Dios les ha debido de hacer un poco de mella lo de la Junta Electoral Central eh, Pilar, dale a tu cuerpo alegría Pilar, desde la mesa de Ferraz y decía lo que le parecía de la parida esta de los supermercados públicos Pilar, alegría a, a permitir que le responda a su pregunta con la misma respuesta que le trasladó a su compañero anterior. Eh, creo que son propuestas que se enmarcan sobre todo en el momento preelectoral en, en el que estamos viviendo. Y también le diré, creo que es muy importante, es decir, este, eh, el Gobierno de España es perfectamente consciente de cuál es la situación que estamos viviendo, de cuál es el, eh, la situación que hay en estos momentos de incremento y de alza de los precios… Y, precisamente, para amortiguar y para aplacar ese alfa de los precios, hemos puesto numerosas medidas sobre la mesa que favorecen, en este caso, la contención de la, de la situación alcista de precios. Hemos conocido hace escasas semanas, por ejemplo que la inflación en nuestro país que está aproximadamente alrededor del 4% de las inflaciones más bajas que en este momento tiene cualquier país del entorno europeo e incluso la propia eh, inflación subyacente también empieza ya a descender concretamente por haber sido capaces de contener los precios de los, de los alimentos. Por tanto, mm, permítame, como le digo, que le responda a su, a su pregunta enmarcándola dentro del propio proceso preelectoral que ya estamos viviendo. Venga, que tengo también para ti Pilar Barrios esa Alegría, antes de darle la palabra a Fernando Martínez Dalmau. Mira, verás, la inflación no baja, la inflación es acumulativa. Si tú engordas el año pasado 5 kilos y este 3, no has adelgazado. 5 más 3, 8. ...es fácil, esto creo que se estudiaba... ...no sé, bueno, eh, sumar... Eh, ...es Barrio Sésamo, no igual que le dije el otro día... ...también a Yoli Cuchicuchi Díaz... ...en otro medio... Eh, ...que esto, esto es para ti, Presidenta, en funciones... ...Coco, ¿os acordáis de Coco? Dentro, fuera, ahora somos gobierno... ...y os seguimos con perdón, jodiendo... ...ahora seguimos siendo gobierno... ...pero encabezamos la manifestación... ...del primero de mayo, con los mugrosos... ...con los sindicatos, con los subvencionados... ...con los comegambas, y la culpa es de Garamendi... la culpa es de los capitalistas... La culpa es de Vox, la culpa es del Partido Popular, de Ciudadanos o lo que quede de, de ese partido. Joder, pues, pues han firmado un acuerdo, de puñetera madre, que están encantadísimos los sindicatos. A ver ahora si os la sacáis y podéis contentar, empezando por todos los representantes de los distintos, ¿cómo los llamáis?, actores judiciales. Ahí vamos dentro de un rato. Fernando Martínez Mau. Bueno, esto es de primero de Piblas, lógicamente. Total. 5 más 3, 8. Por cierto, por si yo es me, me había como vuelto ha de izquierdas. ha dicho al final que la inflación está bajando, pues... por si me había vuelto de izquierdas. Pero es que, claro, lo que ha, hablan ellos de los supermercados públicos, esto es como lo que ellos dicen de la justicia popular. La justicia popular no existe, porque la justicia no sería eh, justicia si es popular. Claro. Y lo popular no tiene nada que ver con la justicia, porque la justicia se, se asienta en base precisamente a la justicia. La justicia con los supermercados no tiene públicos. Claro, Recordemos, evidentemente, es, eh, es un corpus juris que viene además de lejos. <risa> bueno, no voy a entrar. En fin, los supermercados públicos pues son otra sandez, porque eh, ¿cómo ibas a regular los precios de los supermercados públicos o cómo ibas a crear los supermercados públicos o cómo ibas a regular precisamente todos los alimentos que tenemos derecho a comprar, los alimentos que nos dé la gana? Que nos dé la gana porque tenemos libertad, porque somos seres libres y porque además la justicia, no la popular vuestra, la justicia eh, nos permite que nosotros seamos seres libres, porque nos tenemos que pedir permiso. Pero vosotros si habéis hecho la ley de sí, sí la ley de trans, la ley de eutanasia, la del aborto, la ley de la vivienda, expropiar temporalmente eh, expropiar temporalmente el dominio eh, de, la, de lo que representa los pisos, ¿no? y, y han caído los precios, evidentemente, sí, en vuestro imaginario ha caído los precios, sí, lo vemos en Los Ángeles, en Berlín, lo vemos en Barcelona, lo vemos en muchos sitios. Y además, como siempre, vosotros habláis de democracia. Tú antes hablabas de democracia, ¿no? Eh, ellos hablan de democracia porque para ellos la democracia es todo. Pero ¿qué tipo de democracia? La popular, la federal, la liberal, la directa, la participativa, la presidencialista. ¿Cuál? ¿Qué tipo de democracia? Pero es que nos engañan. Están utilizando constantemente la demagogia. Antes lo estabas diciendo. Nos están vendiendo un producto, un producto que sí. Nos hablan de los supermercados públicos. Yo antes hablaba de la justicia popular. Sí, la justicia popular que era la del 36. Ojo, la que se fusilaba... Sin, sin dar el enterado ni, los, ni, ni el gobierno ni los tribunales de justicia. Se fusilaba, se fusilaba. Fusilabais Vosotros, sí, los hijos del comunismo, los hijos de los separatistas, los hijos del FRAP, los hijos de la ETA y, además, los hijos de los separatistas. Esto es lo que hacéis vosotros. Entonces, claro, cuando ya hablan de supermercados públicos, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Es que El problema es que eh, aquí las cosas eh, estamos reconstruyendo, estamos cambiando los modelos. No vamos a aceptar un modelo de la Agenda 2030-2050 que nos va a venir dirigida. Claro que quieren los supermercados públicos, la justicia popular, vuestras leyes o vuestro tipo de democracia. Claro, la democracia popular, ya sabemos en qué degeneró, la democracia federal, que era el Partido Comunista, qué tipo de democracia o muchas de las democracias presidencialistas que hay en el cono sur, que no son nada más que apéndices asquerosos de una agenda 20 o 30 o 2050 o si no directamente de una izquierda caduca, vieja y acabada que representa los extertores últimos del comunismo. Esto es lo que sois, esto es lo que promulgáis, esto es lo que nos estáis dando a entender. Pero claro, vamos a un modelo nuevo de gestión, un modelo nuevo de sociedad y un modelo nuevo de economía, pero no es la vuestra. Doña Alicia Rubio, que la ve usted con la cartilla de racionamiento. Eh, pues sí, eso me temo, eso me temo. Es que de verdad, vamos a ver, este, esta gente... Tantas vueltas para llevar al mismo sitio. Sí, empezando, el tema de las promesas electorales, que yo ya decía, seguro que ni siquiera les van a dar el Interrail. porque hay que tener en cuenta que las promesas electorales no se suelen cumplir. Es más, tuvimos un alcalde aquí en Madrid que ya dijo... El tierno Galván fue el que dijo lo de las, las, las programas electorales están para no cumplirlos con, con, con toda la cara del mundo. Entonces, eh, pues, pues claro sí, estos propondrán las tonterías que, es, que se les pueden ocurrir a, a unas mentes como las suyas, que son mentes muy, muy poco preparadas y muy ideologizadas. Entonces estamos entre obviedades y majaderías. Por ejemplo, una obviedad: la ley del sí es sí. Hombre, no va a ser no. Pero es que luego tenemos la ley del sí es no, que es eres mujer pero lo mismo eres hombre. Pero vamos a ver, o sea, es todo así. O sea, esta gente lo, lo mejor que nos puede pasar es que desaparezca. De como está desapareciendo Ciudadanos, y, y como espero que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya se dice que Podemos no, no va no a... Va de momento a, no, están por debajo bueno, del 5%. pues si tenemos un poco de suerte, ese tipo de inercias suelen terminar con los partidos. Es verdad que hay otro bastante parecido. ¿Están sacando parecido. a pasear el cadáver político de Pablo Iglesias como al Cid, que lo sacaban muerto en Tablillao? Ah, pues pues ¿Qué yo qué espero sí? que cuanto qué más qué lo sí, saquen, menos les voten. Porque, de verdad, o sea, es que, bueno, yo lo único que sé es que el señor Echenique que me parece... Un individuo un, Con un grado de malignidad tremendo Y con una, un grado ideológico Que parece ser que antes estuvo un ciudadano O sea que le da lo mismo hecho ¿eh? que 80 sí, eh, o sea, A ver, si a uno le da igual Una cosa que la otra Pues es que ideológicamente también le da igual Una cosa que la otra Este está aquí yo creo fastidiarnos la vida a todos Y a decir bobadas Y eso que es? yo solo espero que desaparezcan Yo solo, solo espero que, que que no cumplan sus promesas, y bueno, la señora Alegría explicando todo ese tipo de cosas, pues, pues es que es eso, si es que realmente tenemos un gobierno que cuando estaba Fernando diciendo que si el corpus juris y esas cosas, pues es que no te salgas de Barrios esa, muy, hijo mío, porque cómo te ve alguien de Pablo, alguno Podemos, no te va a entender. Así que... Está, está don Javier Galway. Sí, es muy normal cuando un partido va, sabe que, va, que le va a ir mal en una elección... Lo que hace es ir al núcleo e ideológico que le sigue y mantenerlo seguro para por lo menos sacar dos o tres escañitos y que el primero, segundo y tercero pueda seguir comiendo. ¿Se es refiere así. a buscar sus esencias más primigenias? No, no, no. Más. Eh, más fibrosas, de tocarle la fibra. A la más gente. animalescas, ¿no? Quiero decir. Es. No ir quería a lo yo que, ser ir... tan bruto, pero sí. Sí, es, es, llamar, es generar odio, es generar rencor, es generar. Ruptura de la familia, ruptura de la sociedad, unos contra otros. A, a, a ver, yo conozco mucha gente que tiene sobrepeso y va a la playa tranquilamente, ponen un cartel de que yo sí te acepto cuando eres gordo y vas a la playa. Ponen el cartel, que por cierto no le pagaron a la gente del cartel. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? El que tenía sobrepeso dice, oye, es verdad, yo tengo derecho a la playa. Y empiezan a intentar que esa persona, para que le vote, para que le vote, empieza a pedir derechos y derechos y derechos y así va rompiendo la sociedad. Blancos, negros, mujeres, hombres y, y demás, y eh, heterosexuales, eh, homosexuales y lo demás, eh, arriba, abajo, atrás, adelante y lo que hace es romper la sociedad. Económicamente, bueno, yo soy español, nací en Cádiz, soy español y de hecho viví muchos años fuera, me tocó vivir en Venezuela también, en un momento muy crudo, no uh -huh. muy crudo, con dos golpes de Estado, etc. ¿Se había muerto el criminal o todavía no? No, no, no. no. Estaba ahí Chávez, los... ¿eh? para los que me grabáis. No, Chávez, no, no. no estaba, estaba, estaba vivito y coleando. El golpista. Y me acuerdo cuando los supermercados... Esto mismo que estamos viendo ahora. ¿no? Entonces, el problema está en la fórmula. O sea, la fórmula de la izquierda, vamos a decir... La izquierda en los libros está bien. O sea, cualquier sistema político, ningún libro te va a decir... Vamos a, a eliminar a la gente y vamos... No, no, no. Todos hablan de que va a ir bien. El problema es aplicarlo. El problema es si es aplicable. El problema es que los políticos a lo largo del tiempo se han ido aprovechando de eso para vivir muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El problema es la fórmula. No puedes ofrecerle a todo el mundo derechos, derechos, derechos, porque cada derecho en teoría, debería tener también una responsabilidad. Entonces, si yo a una sociedad en derechos, ¿qué pasa con...? Yo, yo, yo de verdad me encantaría tener una persona en Podemos y cuando tú la tengas delante, le preguntes, ¿cuáles son los derechos de un ciudadano? Te va a sacar una lista así. Y cuando termine le dices, ¿y cuáles son los deberes? Yo... Eh, eh, y va, vas a escuchar grillo no sabe cuáles son los no, deberes, portarse bien que no votar a Vox y no votar a, al PP pero en realidad no puedes basar una sociedad en ese sentido ya Él... que me interpela yo sí. pro procuro por higiene y por no tener que desinfectarme <risa> luego tener a nadie de Podemos delante y desde luego si un día lo tuviera que tener porque me invitaron a un sitio y me lo encuentro porque si me dicen que va yo no voy ya te aseguro yo Javier que no serían esos los términos de la conversación <risa> pero bueno perdóname, cierro paréntesis no, no hoy he venido muy, muy templado o en, en el tono, pero quizás un poco más brusco que en otras ocasiones en el contenido. No, a mí o sea, lo que me preocupa mucho. ¿eh? Lo que me preocupa realmente mucho. es que todo lo económico causa dolor cuando lo haces mal. De verdad, la sociedad tarda mucho en recuperarse, pero es recuperable. El problema es cuando la ruptura es social, moral, de principios, de valores. Eso rompe una sociedad por muchos años, 40, 50 años. Y eso es lo que están haciendo. Padres contra hijos, hijos contra padres. Rompes la familia, rompes los valores que han formado una sociedad, incluso un continente como Europa. Cuando rompes esos valores que lo crearon, el gran problema es que te quedas sin suelo, sin suelo. Y ahí eres presa fácil de cualquier populista que te diga, pues eso, Interrail para que me votes, ¿no? Obviamente. Total. Fíjate que yo cuando, cuando... Por eso es que al final le hacía consultorías a muy poca gente, porque la primera pregunta que yo le hacía a los políticos cuando iba a hacer la consultoría era... ¿Por qué era, esos pocos asesores que no les hacías la pelota? No, no, todo lo contrario. Yo, la primera pregunta es, ¿qué quieres, ganar o decir la verdad? Sí, ya. Y ya ahí las caras le cambiaba porque... Eh, eh, eh, eh, eh, porque político que dice la verdad no gana. O sea, está claro. Te la puedes callar, pero el problema es que... El ganar implica decir verdades que duelen. Y en la democracia no podemos votar la verdad. No podemos votar que el cielo es rojo y ya el cielo se convierte en rojo porque todos votamos. Esa es la deformación que le están dando a la democracia. Como se vota, entonces, a la otra vez dijeron, no, vamos a votar a los jueces. Pero ¿cómo tú vas a votar a los jueces? Entonces, ¿por qué no votamos a los que van a las olimpiadas? Porque votaríamos a alguien que seguramente no va a ganar. Vamos a votar el que mejor, el que más simpático es, el que tiene las redes sociales mejores, el qué sé yo, pero no se puede votar todo. La democracia no sirve para todo. Y cada vez menos, por cierto. Entonces, no podemos votar, por ejemplo, quién va a jugar en el Real Madrid. No podemos votarlo. Ahí tiene que ganarse con meritocracia, ganarse con gente que sabe, porque si no, votaríamos quién va a pilotar un avión. Vamos a hacerlo por votación. La otra vez decían, no, yo prefiero una ministra, porque se quejaban de que tenemos una ministra que ha sido cajera. No hay ningún problema. El problema es que a una persona que no tiene la preparación suficiente y le das 700 millones de, de euros cada año, y los enfermos de ELA sin recibir todavía un euro, eso a mí se puede decir cabrear o no se puede decir cabrear me molesta mucho y me cabrea más todavía. ¿no? El hecho de que haya personas que en invierno se les congelan las manos, nuestros mayores, y esta gente gastando 700 millones de euros en, en, en ganarse votos, 800 millones de euros en otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestros mayores? ¿Qué pasa con, con los hospitales que al final en una región del país no atienden a la gente porque no hay dinero? Entonces, eso cabrea. Y por eso digo que esta democracia no me gusta, no me gusta. Y siento siempre perderla ahí la caña pesimista, pero tenemos que hacer algo los españoles porque si no vamos a ir de mal en peor. Con esta clase política, salvo honrosas excepciones, vamos a ir de mal en peor. Alicia, póngase el chaleco de pinchos que voy contra usted, esto le va a gustar. Preparadme los tres pantallazos que tenemos eh, ahí seleccionados, os dije que eran para, para Alicia. El primero, ¿esto qué es? Pues este es un cartel pagado por todos nosotros, ustedes y nosotros, y que pues es la última parida de las chavalas de la banda de la tarta. Feminismo para transformarlo todo, o sea, aborto libre y gratuito en todas las CCAA. La igualdad de género en el centro de las políticas públicas, luchar contra las violencias machistas, reparación de las víctimas de los cuerpos de, seguro, cuerpo de seguridad específico, perdón, no saben ni escribir estas crías, servicio de salud mental, empresas públicas de cuidados para conciliar y gestionar la dependencia. Como diría eh, el Jordi Pujol, el viejo, que está ya en los últimos cinco minutos de partido, como la UDEF, y eso qué coño es. Distribución gratuita de productos de higiene menstrual. Bueno, ponedme los dos siguientes pantallazos y, y ahora veréis a dónde quiero ir. Bueno, hay un eh, hay un bueno hay un montón de gente que se autorreivindica como feminista, pero la clásica, no el feminismo, este rollo ya lo hemos traído aquí a pasear a Alicia en muchas ocasiones, que dice que... Eh, que no van a votar, no veo exactamente desde aquí el, el hashtag. Ah, no voto feminismo de traidores o algo así. Ponedme el, el otro tuit también. Eh esto es lo que escribiré, son cuentas anónimas, ¿eh? o sea, no anónimas, pero de personas de paisanaje de la calle de mujeres, que seguramente no son de derechas ninguna, o seguramente no, lo siguiente que son feministas, pero no este feminismo rollo fluido, trans de los 57 o 158.522 géneros nuevos ahora que han sacado y tal, esto es lo que escribiré en la papeleta de mi voto para que sea nulo, feminismo no vota traidores, gracias Ainara, ese es el hashtag que lleva unos días triunfando en Twitter. Feminismo no vota traidores. Doña Alicia, eh, a ver si se sacan de una puñetera vez los ojos entre ellas, con uñas y dientes que eh, en, algunas, en algunos casos andan bien sobradas de ambas cosas. Bueno, pero eso no es meterse, es? estoy encantada viendo, encantada viendo. Era una esto ironía, para poder, era ah, una ironía, ah, Alicia, hombre. Ponerlas a todas. Claro, ellas. pues lo por eso le he traído yo a pasear estos es que tres. Hay feminismo bueno, que lo hay malo y muy malo, eh. y se están pegando entre ellas y ojalá efectivamente se saquen los a ver, ojos a ver, ojalá, con o sea, uñas digo, y dientes. Hay feminismo bueno, yo escribí el libro de, de feminismo Sin Complejos contando la historia del feminismo y ya dije, yo me considero antifeminista porque el feminismo de primera generación, aquel feminismo sufragista el de igualdad, de línea, el de en derechos y, bueno, y, o se, va, se no, no, no, no, la 30. Lidia Falcón, cuidado con la Lidia Falcón que eh, yo tengo relación con ella yo y, y he y hablado esto, dos pero, veces con ella solo. pero en el momento en que le rascas o sea, dice cosas sensatas y de repente le da como un, una especie de ataque de comunismo yo y empieza a correr delante de los grises como si fuera 1900 fíjese respecto, fíjese, por y Cristina, Cristina Alberdi, que sí que la traté más, desde el punto de vista intelectual, ¿eh? yo no soy feminista sí. ni tal, pero bueno, que, que ser un feminismo, o el feminismo de los años 30, de Doña Victoria Kent, Clara Campoamor, que el otro día la reivindicaban, esta gentuza la reivindican cuando tuvo que huir de ellos porque le iban a matar los socialistas. No. Bueno, claro, y fue, y fue Clara Campo Amor la que trajo el voto femenino, no Victoria Kent, ¿eh? que votó en contra, Claro. y Margarita Nelken hubiera votado en contra, todavía no había cogido el acta. Entonces, esta gente, es pues, eh, es, eh, es que realmente, o sea, el conseguir los derechos para la mujer y las libertades, igual, es decir, el acceso a, a los puestos de trabajo y todas esas cosas, eso hace mucho que se ha conseguido. Y ahora ya han tirado unas, hacia un feminismo odiador de los hombres, absolutamente desquiciado, y otras hacia un feminismo que niega incluso la esencia de la misma mujer y del mismo hombre. Entonces, están ahí todas dándose de palos, pero que hay un feminismo malo y otro muy malo. Y ojalá, efectivamente, se, se, se, se saquen los ojos. ¿Por qué? Pues porque mejor para todo el, para el resto. Porque lo que está haciendo el feminismo con las mujeres y con los hombres es absolutamente, vamos, casi diría yo, delictivo. Nos prohíbe ser mujeres, además nos dice que ni siquiera existimos las mujeres y persigue a los hombres. Este, este, este movimiento tenía que haber desaparecido hace mucho. Lo que pasa es que es parte de esa disolución social. y está enormemente financiado por quienes quieren que las sociedades se diluyan, eso haya guerra, como, como ha dicho Galúe, haya, haya batalla de los sexos, batalla de homosexuales y heterosexuales, y ahora vamos a la de padres contra hijos, que esa es otra. Pero bueno, eh, la, la realidad es que ¿qué promesas están haciendo? Aborto libre y gratuito en todas las comunidades autónomas. Es decir, o sea, lo único que las mujeres podemos aspirar es a abortar, de verdad, o sea, no se puede ayudas a las mujeres que quieran tener a sus hijos. No. Siguiente cosa, eh, eh, eso, eh, las, los cosas, las necesidades de, vamos, los, el material menstrual gratuito es otra majadería que se les ha ocurrido que les parece que es de lo más allá de lo más. Y yo incluso he visto a, a sacar una compresa a una, a una diputada en la Asamblea de Madrid para hacerse la moderna, como si fuera, como si la Asamblea de Madrid fuera una especie como de aula de clase. Es decir, son unas tonterías todo. El vídeo que nos hicieron ese de que hay que preocuparse del placer de Pepa o de no sé qué señora, que vimos allí a, a, a una señora en fin, que es que no me quiero acordar ni, de, ni del anuncio, se están gastando nuestro dinero en una serie de imbecilidades eh, que, que, que eso que yo lo único que puedo aspirar es a que se es saquen los ojos desaparezcan, no se voten y, y, y el resto de las mujeres ya nos libremos de estas pájaras que además dicen que nos representan sin que les hubiéramos votado ni antes ni ahora ni nunca, yo a esta gente no le he votado para que me represente como mujer la habrán votado los de su partido para no se sabe bien qué y que además ahora están que trinan, en fin, en fin que se me llevan los demonios como el señor Dalmau cuando... <risa> no. está, cuando habla de la izquierda está claro, bueno vamos a hacer aquí un corte de publicidad para no interrumpir el siguiente bloque, el siguiente asunto y volvemos en un instante